Ok, este es Sension Session 1. Ok, nos van a mostrar los controles del juego. Pues primero que todo hay que poner nuestro apodo. Entonces les presento el nuevo juego del canal, chicos. Ok, este es Lobby. Pues. Un lobby muy bonito, nos muestra el mercado negro, las, ca las cajas, los paquetes de inicio, el arsenal, el mercado, la ropa, el pase, jugar con amigos, noticias, los amigos, las tareas, los juegos libres, nos muestra pues el nivel, mister Chucky 7, el nombre, el disco, el top, las monedas, configuraciones y todo esto. Entonces le vamos a dar en jugar. Primero que todo aquí podemos saltar podemos agacharnos muy bien la recarga y igual que en Cubon, cambiamos el arma igual que Cubon, tenemos mira paro ok tres kill muy rápida pues primera partida pues son bots son boss que aquí somos todos unos pros como si tuviéramos muchísimo rato jugando juegos. Mejores gráficos, mejor jugabilidad. Más <coughs> ah, opciones de juego como por ejemplo agacharnos, que no podemos agacharnos en Kugon. Chao bro Y reponemos la vida, recuperamos vidas con el tiempo, así que no necesitamos, pues, botiquinos. Este tiene escopeta. Ok, ganamos 29, 42, 22 kills. Nada mal para hacer bots. Ok, ganamos experiencia y parece que las armas también tienen experiencia cada vez que jugamos. Aquí están las recompensas del juego. Nuestra opinión. Ok, Cubon versus Polywar. Para mí, mi opinión, Cubon es un juego 2D para mí y poliwar es un juego 3D, o sea. En conclusión, creo que poliwar es el mismo Cubon, simplemente que lo mejoraron y parte de esto es gráficos, está la mejoría en su jugabilidad y también pues Polywar tiene una actualización del, de enero del 2023, mientras que Cubon tiene una actualización hace un par de años, si no estoy mal. Entonces esto con esto que quiero decir, pues que Cubon es el mismo Polywar o que Polywar es el mismo Cubon simplemente vieron que Cubon podía dar más y trajeron este juego que se llama Polywar que para mí es el mismo Cubon vuelvo y lo repito simplemente es Cubon mejorado y mejor jugabilidad, mejores gráficos, mejores armas, más realista, pienso yo, animado pero más realista y no pienso que es una un versus sino una mejora. Entonces Cubon no es mejor que poliwar Polywar no es mejor que Cubon porque es el mismo juego, pienso yo acá, pues es los mismos desarrolladores del Cubon son los mismos desarrolladores de Polyward y pues para mí queda en esto. Entonces les presento el nuevo juego del canal, chicos. Vamos a estar haciendo contenido de Polyward igualmente de Cubon porque Cubon aún no se va del canal, va a quedar en el canal, es el contenido principal del canal Cubon, pero vamos a ir metiendo un poquito de poliwar para que ustedes vayan disfrutando para que ustedes vayan observando cómo es el juego y espero que se diviertan igualmente como se divierten con cubo los quiero mucho chicos y hasta la próxima no olvides suscribirte si no te has suscrito y dejar tu like si te gustó el vídeo